Ya estamos con nuestras próximas invitadas a quienes vamos a recibir con un fuerte aplauso. Nos acompañan Adriana Infante y Cassandra Kaminsky. Así se pronuncia. Así. Muy bien. El proyecto Mochi, bienvenidas Hola, chicas. chicas. ¿Cómo están? Sí, por Muy mí. bien. Un placer, un gusto recibirlas. La verdad que año a año y, y varias veces durante la programación eh, de cada temporada de Mejor de Mañana, nos encanta darle difusión a este proyecto. Porque cuesta muchísimo, o no chicas, conseguir sí. voluntarios que quieran colaborar para que los niños en definitiva tengan más acceso a, a una mejor escolarización, a tenerlos útiles y una mochi a punto para poder arrancar las clases. De eso se trata, ¿verdad? Sí, exactamente. Bueno, el proyecto mochi... Busca gente que quiera donar una mochila con útiles uh -huh. eh, para un niño en situación de vulnerabilidad que la necesita. Perfecto. ¿En qué etapa están ahora? Porque sabemos que es un círculo gigante, ¿no? Sí, sí, que, va, que va en escuelas. contra del ciclo escolar. Claro, claro eh, en el cual. trabajamos. todo como, el año. Va como transitando el último tramo del año escolar sí. y nosotros vamos arrancando con nuestro proyecto. Ajá. Claro. Ajá. Este, estamos en la primera etapa que es la inscripción yes. de escuelas. Perfecto. Hasta el viernes. Uh -huh. Bien. Eh, necesitamos que las escuelas que tengan chicos en situación de vulnerabilidad y crean que con este proyecto les podemos dar una mano, uh -huh. se inscriban a través del correo nuestro uh -huh. y allí les van a dar todas las indicaciones para que Perfecto. puedan participar. Bien. Tienen tiempo hasta este viernes. Bien. ¿Y ¿Qué implica el proyecto Mochi? ¿Qué reciben los chicos para que la gente uh -huh. sepa del otro Bien, lado? los chicos reciben una mochila completa uh -huh. con útiles Bien. para iniciar el año escolar. Eh, tenemos tres tipos de Mochi de acuerdo al niño que la vaya a recibir que es con algunos útiles si el niño es de nivel inicial, uh -huh. con otros si es de los grados más pequeños y con otro tipo de útiles si es de cuarto a séptimo. Claro, porque vas cambiando la carpeta, te Platicando. piden otros materiales, didácticos a Total. medida que vas eh, creciendo. Ya hace varios años que está Proyecto Mochi, ¿hace cuánto que Esta trabajas? es la sexta campaña. Perfecto, y tienen quizás eh, un número... Eh, no medio somos muy pero... conscientes de los números, uh -huh. pero Eso la última vez que hicimos una cuenta, simbuelas. creemos que hemos, donado, hemos <coughs> logrado conseguir más de 15.000 mochi. Eso es un es montonazo. Entonces, es chero, no me no, imaginaba no, que no, ibas sí, a sí, decir claro. ese número. Vamos, Qué muy muy muy impresionante. Tal. En realidad nuestro trabajo es solo ser puente. Claro. Eh, conseguir primero esta este base de datos de estos niños que necesitan sí. la mochi y ahí ponernos en campaña a ver quién nos puede facilitar esa mochi. Claro. Nosotros no contamos con recursos, pero por eso nos ponemos a trabajar durante todo el verano porque nuestro objetivo es que el primer día de clase tengan su mochila en la escuela. Excelente, pero sí dedican muchísimo tiempo ustedes, porque esto implica una gran logística, ¿no? Hacer ese relevamiento, saber qué chicos la necesitan, recibir esas mochilas, acopiarlas, llevarlas a las escuelas, es un laburazo el que hacen chicas, así que eh, nuestro respeto y nuestra admiración Saluda. a todas las voluntarias que forman parte de este proyecto. En tu caso, Cassandra, ¿cómo ha sido la experiencia? ¿Hace cuántos bien. días? Yo estoy desde la primera campaña con Proyecto Mochi. Eh... Es un proyecto que te trae muchísimas satisfacciones. Sin dudas. Eh, hay que trabajar un montón atrás, uh -huh. pero después lo que uno recibe es maravilloso. Eh, yo estoy más que nada atrás de las redes y haciendo uh -huh. todos los flutter y todas esas cositas y el amor que te da la gente atrás de, esa, de una pantalla es increíble y cómo se suman y todo lo que le ponen a la mochi es maravilloso. Uh -huh. Nos llevamos un montón de anécdotas. Hemos tenido la oportunidad de ir a algunas escuelas también ¿Sí? a hacer las entregas. Eh, así que es maravilloso verle la cara a los chicos cuando reciben esa mochi con útiles que sabemos que es una donación importante y que mm. la situación económica no acompaña. Por eso invitamos a la gente a que se junte con amigos, con familia, con Exacto. algún vecino claro. y armen una linda mochi eh, con útiles. Muy Chicas, bien. ¿ya ha crecido la demanda desde las escuelas? ¿Cada vez ha aumentado, se mantiene? ¿Cómo lo ven desde ese lado? Sí, ha crecido, <coughs> ha crecido, sí, sí. A veces una escuela se inscribía y decía que solo una parte de su mm. matrícula necesitaba y ahora la mayoría de las escuelas que se inscriben piden mochi para todos los chicos. Claro. Eh, eso también nos pone a veces como en una situación complicada, así que en una de las primeras reuniones como para arrancar esta, esta campaña pensamos que era lo más justo que varias escuelas a las que acompañamos durante varios años le íbamos a pedir que este año hicieran un pasito al costado y dejaran participar a claro, otras, otras escuelas otras. que no han recibido. Uh -huh. Entonces... A las escuelas que se han inscrito más de tres veces, les hemos pedido que por este año nos tengan paciencia y que, y que podamos colaborar con otras escuelas nuevas uh -huh. que a veces uh -huh. se quedan afuera. Bueno. Eh, la situación es difícil y sí. ya estamos viendo que nos va a resultar muy difícil también para la etapa de la donación. Uh -huh. Por eso, como les decía Cassandra si uno se pone a ver el número, ¿cuánto implica donar una mochi?, Nueva o usada en buenas condiciones, uh -huh. pero que hay que llenarla de útiles, que también tienen su costo elevado. Sí, sí. Eh, antes de que les dé temor de inscribirse, primero busquen, qué sé yo, un grupo de amigos. Sí. Los, hay maneras. Hay el maneras. WhatsApp de los primos, sí, sí, sí. Wow. los vecinos de la cuadra, lo que sea. Y entre todos, una mochi es re un valioso. Montón suma un montón. Y a esa mochi les ha pasado muchas veces que le incorporan alguna otra cosita, ¿no? Porque Uf. ya eh, a, se apadrina a ese niño Total. o a esa niña, no, de lo no solo eh, regalarle esa mochila para que vaya con todo a estudiar, para que se esfuerce muchísimo por por sacarse lindas notas, ¿no? Sí. Para cumplir con todo lo que un niño tiene que hacer, que es fundamental que estudien, pero también van un parcito de zapatillas, algún que otro regalito que Sí. Le va a venir súper sí. bien a ese niño de esa familia ¿no? Y les podemos decir, porque lo hemos vivido Que los chicos la reciben así Ese uh -huh. cariño que a lo mejor uno piensa Que en el útil o en la mochi no se ve Ellos lo reciben así uh -huh. este, A mí me pasó una vez estar en una escolita de la valle Que un nene me llevara y me dijera Mira, esta es mi mochi Y le digo yo, mira qué linda la mochi uh -huh. que te dieron uh -huh. Y me miró y me dijo, a mí no me dieron nada La prepararon para mí Ah, Muy claro y La claro y sí, sí. eh, entendió perfectamente Me encanta Eso se trata. El año pasado participé me tocó Leonel, un chiquito de segundo grado, ah, ¿viste? y, y mi idea no fue, rot, le rotulé todo, lápiz por lápiz, pero todo ah, para es que genial, fuera de él, ¿no? genial, para que sí. su carpeta diga Leonel, para que cada sí, cuaderno sí, sea sí, de él, que sea su mochila. Claro, no no este... es una donación de un montón, claro. que también sirve. Alguien se acordó de vos, pensó sí, sí, en vos y seguro. te hizo Tal la noche. cual, Tal cual. El donante conoce quién es el destinatario. Sí. Conoce su nombre. Conoce, el nombre ¿Conoce a qué escuela, a qué grado. Y si quiere a través de la escuela, puede vincularse. Uh -huh. Para seguir en contacto y seguir sí, colaborando si con quiere, de la familia. Si quiere, puede. Le todo. puede hacer sí, falta. Todo, Perfecto. No eso estar, nosotros también lo avisamos ropa. en las escuelas y les decimos, miren, que a lo mejor algunas de las personas que donan quieren llamar a la escuela y vincularse, uh -huh. o venir y ver, ya no nos pasa, pero al principio eh, querían ver si la donación realmente llegaba, ahora uh -huh. ven que sí, claro, y bueno. eso ya no pasa más. Pero bueno, sí, pasa que uno se compromete afectivamente, que ya vas sí, pensando claro. si le gustarán los colores que estás Comprar. Claro, ah, si me gustó la carpeta de Spider-Man uh, que le elegí, ¿viste? O te preguntan si sabes de qué equipo es y hasta ahí, claro. como que no Chico, tenemos mucha legal. cosa. Ahora con el Mundial vamos a safari, vamos a decir, pongan de aquí. también. Sí, sí México, cualquiera le va a gustar, mira. <risa> Chicas, muchísimas sí. gracias no, ustedes, por ser parte ustedes, de este que, proyecto que y que nos, nos acompañen siempre. Bueno, Un placer, bueno. a Agustina Bernardi, que sé que trabaja con ustedes. Amiga, la queremos. Un beso para todas. Muchas gracias. Un placer, como siempre, y ojalá se puedan sumar muchas escuelas, por supuesto, que necesitan la ayuda. De Proyecto Mochi, pero también muchos no, no, no, colaboradores que sean parte de, de esta campaña tan bonita.